Muchas de las vivencias que nos marcaron en nuestra infancia ocurrieron en la presencia de nuestra madre. Permitir que nuestros niños interiores contacten con nuestro arquetipo de madre facilitará la sanación profunda de las experiencias en las que necesitaron del amor incondicional. Ahora comencemos con la meditación.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 consciente de cómo reacciona tu cuerpo ante su presencia. Disfruta de ese contacto con tu arquetipo de madre, y déjate llevar.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 soltando todo malestar que pueda aparecer. Observa cómo interactúa el arquetipo de madre con el niño. permitiendo que el niño se abra al contacto con el arquetipo de madre. ¿Qué siente su cuerpo al ser acogido? ¿Cómo cambia?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 Observa cómo disfruta de ese contacto con el amor incondicional del arquetipo de madre y déjate llevar.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 el amor incondicional de tu arquetipo de madre.